Saludos desde la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Mi nombre es René Undalara y junto con la doctora Melina Vázquez del Instituto Gino Germani de Buenos Aires y la doctora Silvia Borelli de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil, coordinamos el curso virtual Movilización Social, Activismos y Acción Colectiva Juvenil, eh, de CLACSO. Queremos invitarles a participar en esta iniciativa que surge del grupo de trabajo Juventudes, Infancias, Políticas, Culturas e Instituciones Sociales, eh, cuya trayectoria data de poco más de eh, ocho años. Eh, los objetivos de este curso tienen como eh, propósito central discutir las eh, principales eh, teorías y enfoques conceptuales acerca de los procesos de participación, movilización social, eh, recientes en los que eh, los jóvenes y en eh, términos categoriales la acción colectiva juvenil juega un papel eh, central. Un segundo objetivo tiene que ver con el análisis de las formas de movilización social que han ocurrido recientemente en Iberoamérica y el Caribe, en los que de alguna forma la acción colectiva juvenil representa una de las dinámicas desde las cuales se puede analizar más ampliamente este tipo de procesos. La tercera eh, finalidad de este curso Está enfocada hacia la promoción y de la reflexión y análisis que los propios estudiantes y participantes puedan hacer respecto de experiencias situadas, de experiencias en las que de alguna forma puedan problematizar experiencias más cercanas a sus eh, realidades, a sus contextos eh, particulares. El curso eh, tiene eh, dos grandes bloques. Eh, el primer bloque hace referencia a los principales conceptos eh, y debates actuales que se han suscitado en, en este campo de la participación y movilización social. Eh, está eh, compuesto por eh, cuatro clases en las cuales se discuten las teorías de la acción colectiva desde diversos enfoques y tradiciones. El segundo bloque de corte más empírico hace referencia al análisis y estudio de casos específicos que han ocurrido en eh, las últimas dos décadas eh, sobre eh, los procesos y experiencias de acción colectiva. Los profesores que participan son ...Melina Vázquez, Eduardo Langer, Pablo Omaro y Andrea Bombillani de Argentina, Silvia Borelli y Rita Alves de Brasil, Sara Victoria Alvarado y Juliana Cubides de Colombia, María Isabel Domínguez de Cuba, Carles Feisa y Jorge Benedicto de España. René Lara de Ecuador y Ernesto Rodríguez de Uruguay. Esperamos que eh, haya interés por este curso y que podamos compartir eh, cierto tipo de experiencias y debates que eh, puedan interesar y dar luces sobre este tipo de eh, procesos y dinámicas actuales.